Muchas gracias, presidente. Es un hecho. Necesitamos descarbonizar nuestro modelo energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y un 95%, un 95 hasta 2050 para cumplir con los objetivos de descarbonificación establecidos por la Unión Europea. Y para ello es necesario regular un sector clave, el transporte de mercancías y pasajeros esa es la primera premisa de la cual partimos. La segunda es que las políticas actuales de reducción de emisiones en el transporte no garantizan la consecución de los objetivos a 2030 y no son suficientes para alcanzar los objetivos a 2050, debido principalmente a que las medidas de reducción de emisiones de nuevos vehículos no aseguran una descarbonización efectiva y el uso de biocombustibles no genera una reducción real de las emisiones. Por tanto, es necesario poner en marcha una serie de políticas que, desde un enfoque integral y dinámico, garanticen las transformaciones necesarias para el cumplimiento de esos objetivos de reducción. Por ello, estamos de acuerdo con el objetivo de esta iniciativa. Aunque hemos presentado enmiendas que entendemos suponen avances significativos que pueden contribuir a acelerar ese proceso de descarbonificación, como por ejemplo la necesidad de esa red pública de transporte, el no aceptar como alternativas ecológicas el gas licuado del petróleo o los, o los biocombustibles, o el plantear como un objetivo realizable la electrificación de toda nuestra red ferroviaria. Porque el transporte es un tema complejo en el que hay un número de agentes implicados enorme. Los sectores industriales y tecnológicos, los usuarios particulares que deciden cada día qué medio de transporte utilizan las Administraciones con sus políticas fiscales de infraestructuras o incluso políticas generales ajenas al transporte, pero que condicionan mucho la demanda de movilidad. Y Me refiero a políticas urbanísticas, territoriales o turísticas. Además, el sector del transporte está experimentando su propia revolución gracias a la digitalización y a la adopción de nuevos modelos de movilidad. Debemos, por lo tanto, conseguir alcanzar los objetivos de bonificación enfocando de manera global y transversal la evolución del sector desde el punto de vista industrial, de las infraestructuras y también de la calidad de vida. La electrificación es sin duda y por ahora ese eje fundamental, aunque no es suficiente como hemos dicho para la transformación necesaria. En 2025 debería haber en circulación entre 1,6 y 2 millones de coches eléctricos. Para aumentar la flota de vehículos eléctricos hasta esas cifras habría que poner en marcha un programa eficaz de incentivos para el cambio de vehículos y una red de infraestructura de recarga de acceso público. Hemos de tener en cuenta también, como hemos dicho, que la digitalización y los nuevos modelos de movilidad parecen apuntar a un ecosistema nuevo en el que los fabricantes de vehículos pasarán de ser una industria de producción masiva a convertirse también en proveedores de servicios de movilidad. En ese escenario, la propiedad privada del vehículo deja de ser un elemento central y se abre la puerta a nuevos modelos de negocio donde se pueden contratar, por ejemplo, servicios de movilidad a través del smartphone. Parece evidente, por tanto, la necesidad de desarrollar un plan estratégico para la transformación de la industria de fabricación de vehículos y su industria auxiliar en España. Y la transición energética por favor, debe ser señorías, guarden silencio. como oportunidad también para la promoción de nuevos negocios y de nuevos puestos de trabajo. En este nuevo paradigma, la industria española del automóvil, que supone el 10% del PIB nacional, debe participar y debe adaptarse. Por otro lado, movilidad sostenible ha de implicar necesariamente más transporte colectivo y público y menos vehículos particulares. La desbonificación del modelo hace imprescindible, por tanto, impulsar la mejora, establecimiento y planificación de una red pública de transporte urbano e interurbano. Por lo que respecta al transporte de mercancías, reducir eh, las emisiones hay que multiplicar, por lo tanto, eh, y conseguir la completa electrificación de la red ferroviaria española. Las medidas que propone el PNV consideramos que, siendo buenas, son, se quedan cortas, son poco ambiciosas desde nuestro punto de vista. Por eso hemos intentado con nuestras enmiendas pisar, que pisaran un poquito el acelerador y que y que fueran un poco más ilusionantes. Con algunas las han aceptado, pero con otras no lo hemos conseguido. El reto es enorme y las exigencias son de calado. Por lo tanto, eh esto que hoy debatimos, en nuestro, a nuestro parecer, no es que sean medidas inadecuadas o negativas, vamos a votar a favor de la iniciativa, pero sí que desde nuestro punto de vista... Vaya terminando, señoría. Sí, presidente, acabo. Desde nuestro punto de vista son insuficientes y poco ilusionantes y no están a la altura del reto que se nos plantea. A pesar de todo, votar, votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias. gracias